¿Qué tal amigos? Saludo cordial. Estas son las noticias más importantes del momento. Atención, a pesar que desde, desde Kiev niegan que Soledar esté en mano de los rusos. Los combates más feroces y más intensos continúan hoy en la zona de Soledar en la región de Bakhmut. A pesar de la difícil situación, los soldados ucranianos están peleando ferozmente. El enemigo tratando sin éxito de romper nuestra defensa y capturar Soledar. Está sufriendo duras pérdidas. Desde el Ministerio de la Defensa están confirmando la noticia que efectivamente este asentamiento pasó al control total de la Federación en las últimas horas. En la tarde del 12 de enero se completó la liberación de la ciudad de Soledar, sitio clave para la continuación con éxito de las operaciones ofensivas. La liberación de Soledar permite cortar las líneas de suministro de las tropas ucranianas en Artyomovsk y llevar al caldero a las unidades que quedan allí. Una declaración de guerra desde el norte. Están hablando de la amenaza que se ha convertido las PCM Wagner en la operación militar de Rusia en Ucrania y hablan de neutralización. Les tengo todos los detalles. Kiev desplegó sistemas HIMARS en la frontera con Bielorrusia. La información procede de diplomáticos británicos, según el diario Avia.pro. La portavoz de la Cancillería de Exteriores de Rusia, María Sajarova, va contra el presidente de Francia, Emmanuel Macron, por el doble rasero contra la Federación. El curso llevado a cabo por París, inundando de responsablemente a Ucrania con reveló el cinismo y el doble rasero de sus declaraciones sobre el deseo de evitar la escalada del conflicto la necesidad de mantener el diálogo con rusia y una actitud seria hacia las demandas de moscú sobre las garantías de seguridad Pentágono comienza a trasladar cuantiosas cifras de tanques de guerra a Europa Occidental. Joe Biden en líos con el Departamento de Justicia por documentos clasificados encontrados en una de sus propiedades. Como dije a principios de esta semana, todos saben que me tomo en serio los documentos y materiales clasificados. También dije que estamos cooperando plena y completamente con la revisión del Departamento de Justicia. Como parte de este proceso, mis abogados revisaron otros lugares donde se almacenaban documentos de mi etapa como vicepresidente y terminaron anoche. En Perú sigue complicada la situación entre los manifestantes y agentes del orden. Los inconformes piden el término del gobierno encargado de Dina Boluarte, así como el adelanto de las elecciones y la disolución del Congreso peruano esta y mucha más información en este nuevo video informativo para hoy aquí en Noticias de Última Hora y Noticias internacionales Mundo. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está el contexto informativo para hoy. Damos paso a toda la información. Noticias Internacionales. Saludo cordial para todos nuestros seguidores en el mundo. Ojo a la información que se viene manejando en las últimas horas. Esto es lo que se sabe de Soledad. Los grupos Banner han publicado imágenes de lo que son los patrullajes que están realizando por las calles de este asentamiento que afirman tener el control total de este sitio que es clave para la toma de otros asentamientos como Bakhmut y Artemiyoks. Desde Ucrania el actor presidente Volodymyr Zelensky recientemente está contradiciendo todos los informes que se están presentando desde Soledad por parte de las PCM Bammer. pues hace poco, según los informes de los canales especializados, dicen que efectivamente hay fuerzas ucranianas que les han dado la orden resistir en los más de 300 kilómetros de túneles que hay en las minas de Soledad y están combatiendo con los Wagner en la parte occidental de este lugar y están ubicadas precisamente en el área de la mina número 7 según Avia.pro están ocupando el sector de la estación del Tren del Sol. Son las informaciones que están confirmando también a través del experto ruso Boris Roshin. Las reseñas también hablan que gana Maliar, viceministra de defensa de Ucrania, así se refirió a lo que está pasando en Soledad en las últimas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 Se sabe por informaciones de analistas rusos que el Ministerio de la Defensa de Siberia ha enviado más tropas especiales a la zona donde están resistiendo las AFU en estas trincheras de las minas de Soledad. Por otro lado, se sabe que las AFU han lanzado misiles HIMARS en el Donbass, causando afectaciones a infraestructura civil en el Donetsk, han reportado sus autoridades, pero también allí en la línea del frente, según lo están reportando medios eslavos, han anunciado que las tropas han tomado la iniciativa de enviar grupos especiales de militares rusos. Para tratar de liberar la zona de Artyomops Esta decisión la han tomado desde las cabezas principales en el ejército ruso Teniendo en cuenta el cerco que está cerrándose en Soledar. Expertos están opinando que siendo tomada Soledar por los rusos se estaría cerrando la cadena de suministros para las tropas que están allí resistiendo de las AFU según lo dice la viceministra de defensa de Ucrania, allí en Soledad las tropas rusas no han tenido éxito y están teniendo problemas para tener el control en Soledad y sin poner cifras, dicen que las bajas de los rusos supuestamente han sido cuantiosas, es lo que dicen desde Kiev, lo cierto amigos que siguen nuestro canal Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales en Mundo en Facebook el grupo Wagner. Pes hace pocas horas ha publicado la izada de la bandera y aducen que han estado limpiando la zona y eliminando los reductos de los grupos de sabotaje información de medios es la voz dicen que allí hay facciones del ejército ucraniano en los túneles que resisten a las fuerzas rusas y desde el Kremlin están diciendo que van a tomar acciones en las próximas horas para poder tener el control total por el lado del presidente de Ucrania ha dicho en medio de una locución al país que la brigada 77 infligió grandes pérdidas a las fuerzas del Kremlin para Zelensky y Soledad no esté en manos de los rusos. Según sus declaraciones, ha prometido enviar más refuerzos allí donde están atrincherados los soldados. Prometió enviar más armas, más equipos con el fin de poder realizar una contraofensiva para no perder el territorio. Rusia dice que cada día las pérdidas de las fuerzas de Kiev rondan las 500 bajas. Son dos versiones las que hay, una las de las PCM Wagner y el ejército ruso, otra las que están entregando de de Kiev. Ojo porque lo está reportando en las últimas horas el Ministerio de la Defensa de Rusia recientemente desde su portavoz Igor Konachenkov está emitiendo esta noticia sobre la liberación de Soledad. Escuchen ustedes mismos la voz de Igor Konachinkov desde el Ministerio de la Defensa, que entrega el nuevo parte a esta hora. En la tarde del 12 de enero se completó la liberación de la ciudad de Soledad, sitio clave para la continuación con éxito de las operaciones de Defensivas. La liberación de Soledar permite cortar las líneas de suministro de las tropas ucranianas en Artiomovsk y llevar al caldero a las unidades que quedan allí. Soledar es una ciudad estratégica importante allí en Ucrania y es de destacar las minas de sal y sus reservas que son cuantiosas y este lugar se convierte en propicio donde las tropas rusas intentarán avanzar en las próximas horas. El objetivo, según especialistas militares, será Artiomovsk, lugar donde también hay hay feroces batallas entre rusos y ucranianos. Presten oído a este dato importante que está sucediendo en las fronteras con Bielorrusia, luego de la visita que realizó el presidente de Ucrania a la frontera norte limítrofe con Bielorrusia, en donde pidió a las tropas de Kiev estar al a los próximos ejercicios militares el 16 de enero Zelensky teme que algo pueda pasar y ha enviado muy callado a instalar artillería de largo alcance occidental con misiles HIMARS del norte y cañones autopropulsados apuntando a Bielorrusia esta información según el diario Avia.pro la ha confirmado diplomáticos británicos en las últimas horas que efectivamente han dicho que se han desplegado estos sistemas HIMARS en la frontera con Ucrania y Bielorrusia recordemos que Rusia y Bielorrusia realizarán ejercicios militares el próximo 16 de enero y se ha publicado que Rusia ha desplegado también una cantidad de artillería pesada para la frontera con Bielorrusia en el marco del pacto de cooperación militar existente entre estas dos naciones. Así que el ambiente se pone un poco feo en la zona. En el caso de un ataque por parte de la SAFO a Bielorrusia, estarían en la mira una base militar en la zona de Siabropka, presumiblemente también el aeropuerto de Gómez, así como también el aeródromo de Luninets, así como instalaciones militares en la zona de Brest, según lo están diciendo los editores del diario Eslavo. Pero recordemos también que Rusia ha desplegado un batallón especial de hombres y Lukashenko tiene una fortificación aproximada de unos 70.000 hombres, incluyendo los de Rusia, allí en la frontera con Ucrania, para repeler cualquier error táctico de Kiev. Esta información sale en las últimas horas. Se está tomando como pan caliente el trabajo que vienen realizando los grupos, alineados con Rusia en la operación militar especial. Están causando un descontento total en Casablanca y muchos están hablando que prácticamente con los recientes anuncios del Pentágono, esto es una declaración de guerra del norte hacia las PCM WAMNER de Rusia que se han convertido en el dolor de cabeza para las AFU en diferentes zonas de Ucrania y específicamente como todos ustedes conocen en Soledad. Pues bien, este titular dice que Washington tiene la intención de ocuparse de la neo neutralización de los Warner PCM rusos. Esto recientemente lo ha declarado un funcionario del norte adscrito al Departamento de Estado de los Estados Unidos que tácitamente ha dicho que esta empresa privada habla de las PCM Warner de Rusia, que ayuda a luchar a la Federación contra los ucranianos, se ha convertido en una amenaza y Washington está listo para tomar medidas para su neutralización Cito las palabras del portavoz en la reseña del diario Avia.pro Estamos preocupados por esto, por eso estamos trabajando con el gobierno de Belgrado y también con el resto del mundo para neutralizar sus actividades, dijo el representante del Departamento de Estado de los Estados Unidos Derek Soled. Hasta la hora que estamos grabando el video no había pronunciamiento oficial ni de Rusia ni de las directivas de las PCM Wagner rusas acerca de esta advertencia de Washington Algunos expertos han opinado en redes que esto es una amenaza directa y abierta desde el norte y podría tomarse como algo hostil hacia Rusia en medio del conflicto que libran los rusos y los ucranianos. Estados Unidos empezó a trasladar una gran cantidad de sus tanques y vehículos de combate de infantería a Europa, informó este miércoles la agencia de noticias Reuters. De acuerdo con la información, el equipo militar que incluye tanques M1 Abrams, y vehículos Brandeis, empezaron a llegar al puerto neerlandés de Flesinga para su envío posterior a Polonia y Lituania. La medida forma parte de los esfuerzos de Washington de reforzar el flanco oriental de la OTAN, destacará Reuters. Se hablan de 1.250 piezas de equipo militar que llegarán a este puerto, declaró el coronel Robert Kellan. La descarga de vehículos de combate y vehículos militares fue captada. En el puerto de fresinga de otro lado, la portavoz de la Cancillería de Exteriores de Rusia, María Zaharov, fue contra la diplomacia francesa por la intención de entregar tanques de combate al Kremlin. Según una funcionaria, la entrega de equipos a Ucrania expone la hipocresía de las declaraciones respecto a una salida pacífica al conflicto. El curso llevado a cabo por París, inundando irresponsablemente a Ucrania con armas, reveló el cinismo y el doble rasero de sus declaraciones sobre el deseo de evitar la escalada del conflicto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 en las últimas horas, ¿cuál es la encrucijada en la que se encuentra el presidente Joe Biden en Casa Blanca? Todo tiene que ver con una serie de documentos que le fueron hallados al demócrata en una de sus propiedades cuando era vicepresidente del mandatario Barack Obama en ese entonces. El material ha sido señalado, declasificado por el personal del equipo legal del mandatario y esto sucedió en una de sus propiedades en el estado de Delaware. En contexto, se tratan de documentos clasificados de la era de la administración Obama, y que en lugar de haber sido devueltos en esa época al gobierno fueron dejados precisamente en uno de los garajes de la residencia del actual mandatario y es que esto sucede luego de que en días anteriores ya se le habrían encontrado otros lotes de cientos de documentos clasificados a Joe Biden en una de sus oficinas privadas en el centro de estudio Penn Biden para expertos esta situación podría tener resultados impredecibles para Joe Biden así confirmaba el propio presidente como dije a principios de esta semana todos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 Descubrieron un pequeño número de documentos marcados como clasificados en áreas de almacenamiento y archivadores tanto en mi casa como en mi biblioteca personal. Esto fue en el biden Penn Center. El Departamento de Justicia fue inmediatamente notificado y los abogados dispusieron que el Departamento de Justicia tomara posesión de los documentos. Así que vamos, ¿cómo se desenvuelve todo esto? Estoy seguro. Biden efectivamente admite que fueron encontrados los documentos en una de sus propiedades. Joe Biden dice que Coopera y sus abogados están colaborando con el Departamento de Justicia del Norte para que estos archivos sean entregados al gobierno de manera inmediata, pero el meollo del asunto es que, pero el meollo del asunto es que como todo, hubo gato encerrado, porque los documentos fueron encontrados a principios de noviembre y hasta ahora sale esto a la luz pública. ¿Por qué? Pues recordemos que en noviembre de 2022 se llevaron a cabo las elecciones de medio término en los Estados Unidos y si se hubiera dado a conocer esta información hubiera hecho estragos este escándalo en las huestes demócratas. Sus opositores lo han catalogado como la maniobra como falta de transparencia y no demoraron las críticas por parte del Partido Republicano al Departamento de la Justicia, recientemente acusándolo de dar un trato preferencial al inquilino de la Casa Blanca actual, que al que se le dio en su momento al expresidente Donald Trump. En esa línea ha hablado, por ejemplo, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, pero... Aquí la gran pregunta que a muchos nos asalta es ¿Qué contenían los documentos clasificados que estaban en la propiedad de Joe Biden? Habrá que esperar las investigaciones que arrojan Se especula mucho que podrían ser temas relacionados con la política exterior Pero nada en lo concreto por ahora Lo cierto es que están las investigaciones Biden dice que está cooperando Su equipo legal corre por todas las propiedades Para poder encontrar más documentos y ser devueltos al gobierno Y desde los republicanos insisten en que el trato ha sido muy diferente Al que le han dado a Biden que al que le dieron al antiguo mandatario Donald Trump de otro lado, en Perú las cosas siguen bastante difíciles, amigos, porque allí el descontento entre la población por el gobierno encargado que ejecuta eh, la ex vicepresidente de Pedro Castillo, Dina Boluarte, quien es ahora la actual mandataria, los manifestantes están pidiendo que renuncie Dina Boluarte, que se acabe la dictadura y que disuelvan el Congreso y que adelanten las elecciones. Se saben que los bloqueos se reportan en 10 regiones del país, por lo pronto en Cusco la movilización terminó en enfrentamientos de directo con la policía. La crisis política se desató desde diciembre y hasta el momento deja 48 personas sin vida. Llegamos a la parte final. A ustedes muy amables y muchísimas gracias. Si son nuevos, los invitamos a que se suscriban al canal, a que nos dejen su comentario en la cajita de respuestas. Recuerde que su apoyo no lo puede dar con la manito arriba. Nos sirve para la cobertura del video. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.